El tiempo sigue su marcha, tú sigues adelante en tu carrera, pagas tus cuentas, ves crecer a tu familia y posiblemente marcas en tu lista de sueños aquellos que has cumplido. Y con el paso del tiempo tu cuerpo envejece. Es una realidad de la que nadie puede escapar, pero afortunadamente existen cosas que pueden hacer más lento el proceso, tanto interior como exteriormente. El envejecimiento no es una enfermedad en un sentido tradicional. Sin embargo, mientras envejeces, aumenta el riesgo de que experimentes ciertos problemas con la salud. Estos pueden incluir estreñimiento, depresión, diarrea, taquicardia, mal funcionamiento del sistema inmunológico, agruras, indigestión y aumento de peso. Probablemente, las señales de envejecimiento más notables se manifiestan en el exterior, canas, cabello más delgado, arrugas y deterioro de la dentadura, entre otras. Es natural que nuestros cuerpos envejezcan, pero existen varios factores en el ambiente que pueden propiciar un envejecimiento prematuro. La exposición a los rayos UV, el cigarro, las sustancias tóxicas, y otros contaminantes pueden causar mucho daño a nuestra piel y nuestro cuerpo. Muchos investigadores están de acuerdo en que el estilo de vida que eliges, ya sea que fumes o no, cuán seguido uses protector solar, etcétera, tienen que ver más con el envejecimiento prematuro que la genética. Uno de los principales factores del envejecimiento prematuro son los radicales libres. Los radicales libres son producto de la oxigenación. Los radicales libres se forman cuando respiras oxígeno. El cigarro, la contaminación, exposición al sol, el estrés y hasta la falta de ejercicio pueden incrementar el número de radicales libres en tu cuerpo. Los radicales libres tienen un electrón impar, lo cual propicia su desequilibrio. Estas moléculas altamente inestables flotan libremente a través de tu cuerpo, causando estragos al intentar recuperar su equilibrio robando electrones de células sanas, creando así más radicales libres. Este proceso puede causar una peligrosa reacción en cadena que daña a las células y tejido y, por lo tanto, acelera el proceso de envejecimiento. Bien, ahora conoces algunos de los factores que te hacen envejecer. Pero eso no quiere decir que no haya nada que puedas hacer para defenderte. Ya sea que estés en tus 30, 40, 50 o hasta 60 o 70. Hay mucho que puedes hacer para calmar el efecto del paso del tiempo. Lo más importante, dale a tu cuerpo un buen suministro de antioxidantes. Los antioxidantes detienen los radicales libres durante su curso, ofreciéndoles el balance que están buscando. Otro electrón para que detengan su acción destructiva. Los antioxidantes proveen una gran cantidad de beneficios para el cuerpo, especialmente los sistemas cardiovascular y circulatorio. Y lo más importante, los antioxidantes protegen las células y tejidos contra el dañino efecto de los radicales libres, un proceso que puede reducir las señales de envejecimiento. Ya sea que se consuman internamente o se apliquen externamente, los antioxidantes son una fuente fantástica de respaldo antioxidante. Los antioxidantes están a nuestro alrededor y pueden encontrarse en ciertas vallas, vitaminas, semillas de uva y aún en la corteza de pino. Vitamina C La vitamina C es una de las vitaminas antioxidantes más populares y conocidas en todo el mundo. Protege el colesterol LDL del daño oxidativo causado por los radicales libres. Ayuda a tu cuerpo a metabolizar la grasa. Ayuda a dar respaldo a los sistemas cardiovascular, nervioso e inmunológico. Y provee respaldo para una piel saludable y vibrante. Al elegir suplementos con vitamina C, es importante escoger uno que incluya vitamina C de diferentes fuentes para una mejor absorción y protección antioxidante. Valla de asaí. Esta pequeña valla tiene niveles antioxidantes fenomenales. El azaí también contiene un complejo casi perfecto de aminoácidos y oligoelementos vitales, elementos que son esenciales para la contracción y regeneración apropiada de los músculos. Granada Estudios preliminares plantean que el jugo de granada pudiera contener casi tres veces el total del poder antioxidante del té verde o el vino tinto, también brinda una cantidad sustanciosa de potasio y contienen vitamina C y niacina. Semillas de uva. Contienen proantocianidinas oligoméricas u OPC, las cuales proveen un respaldo antioxidante muy poderoso para el cuerpo. Un estudio plantea que las OPC pudieran ser 50 veces más poderosas que la vitamina E y 20 veces más que la vitamina C, cuando se trata de un poder antioxidante del cual puedas disponer fácilmente. Corteza de pino Es otra gran fuente de OPC y también tiene más poder que muchas vitaminas antioxidantes. Con tantas cosas en el ambiente propiciando nuestro envejecimiento, es fácil pensar que no hay nada que podamos hacer para defendernos. Pero ese realmente no es el caso. Cuando incorporas antioxidantes en tu dieta y régimen de belleza, tú puedes realmente lucir y sentirte muy bien sin importar tu edad. Adicionalmente a la fortificación de tu cuerpo con antioxidantes, hay muchas cosas que puedes cambiar en tu vida diaria para hacer más lento el proceso de envejecimiento en tu cuerpo. Da un respaldo a tu sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la base de la buena salud en general, así que asegúrate de cuidarlo bien. Limpia y desintoxica tu cuerpo regularmente. Mantén limpio tu cuerpo por dentro y por fuera con un programa de limpieza y desintoxicación regular. Consume suplementos. Tú necesitas vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales que trabajarán con los antioxidantes para disminuir el estrés oxidativo en varias partes de tu cuerpo. Aliméntate bien. Asegúrate de consumir una gran cantidad de frutas y vegetales frescos, granos, semillas y proteínas de calidad. Evita alimentos muy procesados y consume de cuatro a cinco comidas ligeras al día para proporcionar la absorción apropiada de nutrientes. Usa protector solar. Esto es indispensable para proteger tu piel de los dañinos rayos UV del sol. Duerme lo suficiente. Asegúrate de tener un buen descanso durante la noche y trabaja para reducir el estrés en tu vida para que te relajes después de un largo día. Bebe agua. Toma bastante agua para mantener tu cuerpo bien hidratado. Haz ejercicio regularmente y no olvides estirarte. Y por último, no fumes. El tiempo sigue su marcha, ¿no es así? Bueno, ¿quién dice que tiene que pasar tan pronto? Armado con poderosos antioxidantes y consejos simples para tratar bien a tu cuerpo, estás en una fantástica posición para disfrutar cada segundo de vida y poner al envejecimiento prematuro en su lugar. For Life Research es una compañía que cuenta con productos para ayudarte a dar respaldo a la buena salud. Habla con el distribuidor que te dio este video para obtener más información.